Hola y bienvenido a un nuevo video. En este video con la ayuda de Steffi y Search aprenderemos a usar el módulo de visualización y el generador de señales que descargamos en el video anterior para visualizar las señales AC. Acompáñame a verlo. Hoy aprenderemos a usar el módulo de visualización, el cual tiene como función adecuar la señal generada con la aplicación del celular para poder verla en la aplicación del osciloscopio que descargamos en nuestro computador. Es importante usar este módulo para proteger nuestro computador y poder ver las señales de la mejor forma, ya que si no lo usamos, la señal generada por el celular puede ser muy grande y podría dañar la entrada de audio del computador. Este módulo cuenta con dos cables, los cuales son los que podemos usar para conectar el computador y el celular. El cable más corto tiene un terminal con tres líneas negras y como se ve en la imagen. Este es el cable que va a la entrada de audio del computador, es decir, donde conectarías el micrófono. El cable más largo tiene un terminal con dos líneas negras. Este es el cable que va al celular, donde normalmente conectarías los audífonos. Miremos cómo se conecta. Ahora vamos a conocer la aplicación del generador de funciones del celular. Esta aplicación cuenta con varias opciones. Nosotros trabajaremos con este pequeño recuadro de aquí, el cual se llama Waveform. Aquí podemos seleccionar la forma de onda que queremos observar. Está la señal triangular, la señal cuadrada y la señal sinusoidal. Por otro lado está el botón de frecuencia, en el cual podemos variar la frecuencia de la señal. Es decir, podemos variar la cantidad de veces que se repite en un mismo intervalo de tiempo. Entre más alta sea la frecuencia, se repetirá más veces la señal en la misma pantalla. Y entre más baja sea la frecuencia, menos cantidad de veces se repetirá. Podemos variar la frecuencia desde la barra deslizándola. Si la movemos hacia la derecha, aumenta la frecuencia. Y si la movemos hacia la izquierda, la frecuencia disminuye. También podemos variar la frecuencia ingresando el valor que queremos. Veamos un ejemplo. Ponemos primero 500 Hz. Ahora ponemos 1000 Hz o 1 kHz. También tenemos el botón de Amplitud, con el cual podemos modificar el tamaño de la señal. Podemos hacerlo mediante la barra deslizándola. Si la deslizamos hacia la derecha, aumenta la amplitud. Y si la deslizamos hacia la izquierda, disminuye. También podemos hacerlo ingresando el valor. Veamos un ejemplo. Vamos a poner 10. Ahora ponemos 100. Finalmente tenemos el botón de canal 1 y canal 2. Para este curso siempre usaremos el canal 1 así como la siguiente configuración. Verifica que esté igual en tu celular. Para activar la salida, debes activar el botón de Out hasta que se ponga en azul. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.